Hola, bueno, lo que acaba de ocurrir es muy grave. Este señor que ustedes están viendo acá es Alias Caliche. El día de ayer, mientras se realizaba la audiencia contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, al abogado Miguel Ángel del Río lo amenazaron vía mensajes de texto, mensajes que luego fueron borrados, pero que el abogado, como van a ver en el siguiente video, pues pudo eh, denunciar inmediatamente en medio de la audiencia. El teléfono eh, eh, cerrando la cámara en este momento, porque mientras estoy en audiencia, su señoría, me llega un mensaje de un número de WhatsApp, 320-991-8974. Eh, mi teléfono tiene la posibilidad de, si, de, si no tengo grabado el número, debajo aparece un nombre, su señoría. Y me llega un mensaje de hace cinco minutos, dice Carlos Eduardo López. 320 siete 8974 su señoría, y tiene seis mensajes borrados. Se los acabo de enviar a... Eh, mi asistente Lina, su señoría, para que los podamos ver en pantalla y quiero dejar esa constancia, su señoría, que no sé quién me escribe, pero dice Carlos Eduardo López, es el mismo nombre, del testigo que está en este momento o sobre el que estoy en este momento poniendo las declaraciones y quería dejarlo de constancia. Eh, Lina, por favor, montemos las fotos de lo que me acaba de llegar, de lo que le envié, por favor. Me parece inaceptable, su señoría, y en eso va la constancia que no pueda unbeñar el ejercicio del derecho de una manera adecuada. Desconozco si en realidad es Carlos López o no, pero está llegando mi número personal, que entre otras cosas, su señoría lo cambié hace una semana, que es además lo más llamativo de la situación. Mientras, mientras Lina, son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis mensajes, su señoría, que se enviaron, no los alcancé a abrir y los eliminaron inmediatamente. Y como verá en pantalla, el nombre dice Carlos Eduardo López. Ahí están, su señoría. Este es el número. Me acaba de llegar un mensaje de ese número. Dice Carlos Eduardo López, 320-991-8974. Y pongamos la otra imagen, por favor, Lina. Abramos un poquito. Están seis mensajes eliminados, su señoría. Interpreto eso seguramente como una amenaza. Eh, no pude leer lo que decía inicialmente su señoría, pero quería dejar la constancia de la dificultad que cuesta, su señoría, este ejercicio profesional y que evidentemente por más diferencias y las dificultades que podamos tener con los sujetos procesales, su señoría, yo sí pido respeto. Tuve que alejar a mi familia, su señoría, precisamente por esto. Yo me encuentro solo en ese momento en el país. Saqué a mi esposa del país, saqué a lo que llevo en el corazón, a lo más querido, su señoría, para seguir haciendo un ejercicio profesional y no voy a aceptar intimidaciones. Lo dejo de presente, su señoría, qué pena con los sujetos procesales, pero esto es un atentado a el ejercicio del litigio hecho además con todo el respeto del mundo. Quería dejar esa manifestación, su señoría. Sigo adelante. Señoría, una pequeña eventualidad adicional. Me envía eh, un periodista cercano, su señoría, que eh, tiene los datos del de señor Carlos López. Me envía su teléfono, y coincide exactamente con el teléfono que me acaba de escribir, por favor su señora con el respeto de su despacho pongamos eh, la foto que, que me acaban de enviar por favor su, a, a, a, a, agrandemos un poco la imagen su señoría eso me lo envía una fuente periodista que tiene el contacto de carlos lópez y es exactamente el mismo número me escribieron y borraron los mensajes, su señoría. Quiero advertir aquí en vivo y en directo que este delincuente Carlos López Caliche, su señoría, me envió un mensaje a mi teléfono celular que lo cambié hace muy poco, su señoría, y eso no es otra cosa que una intimidación y quiero ponerlo en conocimiento a través de las pantallas, su señoría, de aquí de su despacho, lo que acabo de ocurrir. Muchas gracias y continúo.